¿Cuánto tiempo hace que no viajas a la intimidad de tu corazón? ¿Quieres conocer el mundo? ¿Explorar ciudades, montañas y mares? ¿Pero te has olvidado de la ruta más bella de la vida? ¿La senda a tu intimidad? ¿Ya, ya no sabes hacerlo? No sabes estar cinco minutos sin abrir tu móvil. Estás súper conectado. Tu cuerpo y tu mente. Llegan señales por todas partes. Todos solicitan tu atención. Te diré una cosa. Una cosa que aprendí buscando la autenticidad. En lo más profundo e íntimo de tu corazón, está escondida la belleza, la verdad, la vida, el amor. Pon silencio a tu avidez, a tu voracidad, a tu desasosiego, a tu ansiedad. Silencio, sí, silencio. ¿Es posible en un mundo vertiginoso, trepidante, ruidoso? Busca un lugar tranquilo, en tu casa, tu habitación, paseando, en la ciudad, en la playa, en la montaña, en un parque, en un jardín. Lo encontrarás fácilmente, basta que quieras encontrarlo de verdad. Silencia tu móvil, la excitación de tu cuerpo, pon tu mente en estado contemplativo. Deja que la calma se apodere de ti. Llega al fondo de tu alma. Reposa, descansa. Saborea la paz, la brisa, el suave viento. Tu respiración se hace lenta, profunda, suave. Tu corazón late tranquilo, sin ansiedad, sin prisas disfruta del amor de la verdad de la sinceridad está ahí la puedes sentir lo puedes sentir deja que las emociones te inunden llora de alegría has llegado al oasis Ahí el susurro del agua la sombra de las palmeras tu rostro feliz reflejado en el agua, la suavidad y ondulación de las dunas en el horizonte. Disfruta, disfruta. Estás en la hondura de tu ser. Ahí te habita lo más veraz y auténtico de ti mismo. Esta sociedad la hemos convertido. ...en un gran mercado... ...agitado por miles de preocupaciones... ...por necesidades artificiales... ...seso de pura descarga... ...sin ternura, sin caricias, sin amor... ...esta sociedad... ...amigos... ...nos está volviendo locos... ...cambiémosla a fondo... ...transformémosla que nuestra iluminación sea un arma para un mundo nuevo. Es complejo, difícil, lento, pero es posible. Sí, yo te digo que es posible. Somos adultos, maduros, pensantes, constantes, laboriosos, astutos, valientes. Nada puede resistir nuestro empuje, nuestro profundísimo deseo de un mundo nuevo, distinto, feliz. Te dicen, qué iluso eres, los comerciantes de la vida, los amantes de la mentira, los vendedores de basura, qué saben ellos de todo esto. No eches las perlas a los cerdos, pues las pisotearán y después vendrán a destruirte. Recuerda, has llegado al fondo de tu ser, has bebido de su verdad, autenticidad, belleza. Ahora ya amigo, compañero, solo hay un camino, mirar adelante. Un paso decidido y firme, ahí te encontraré y contigo y con todo mi cariño te daré un fuerte abrazo. Hasta pronto.